La nueva modalidad de estafa por WhatsApp. Atención, Pinto, que ha lucrado de los infelices. Una nueva modalidad de estafa ha dado a conocer las redes sociales que utiliza la red de mensajería WhatsApp. Las estafas consisten en que se recibe un mensaje diciendo que fuiste agraciado con premio. A nombre de una compañía multinacional de alimentos. Y luego muestran los premios y las personas que supuestamente han participado en el concurso. Para más adelante tratar de convencerte a través de notas de voz. Vamos a ver el video, señores. Miren la cara sin por infeliz. Déjame seguir mirando. Mire, miren Ay, Dios mío. Esa doñita creo que. Ah, no, no es embarazada de barrigona que es. Mire esta cara de loco, de delincuente. Ay, señor, Dios mío. Este por lo menos tiene un gilet que sabe que se puede cortar el cocote después que termine de ver, darse cuenta que fue una estafa. Mire, mire, mire, mire, mire, mire, hay cara de infeliz. Ah, pero después me mandaron otro. Te bendiga Esas son las personas que ya reciben la premiación, primero que usted, bendiciones, para que usted compre ahora mismo el sobre de sopa magis, la latica de leche carnes evaporada de la pesqueña, te tome el selfie de la foto antes de 5 o 6 minutos, que lo mata el dar a horas, y le envía a las, con y no está debo, que banco le queda más en su hogar para recibir los 100 mil depositados ahora, bendiciones, Caribe Press, Popular, Banco Reserva, Multicentro Las Sirenas. Como la risa no me dejaba hablar. Yo tuve que hacer esto Muy bueno, Dios le bendiga También yo he visto que cada uno de los, de los premios Que usted ha recibido este, Yo le respondo más breve Bendiga, tienes que entender que tú vas a recibir ahora Tú eres dominicano o en extranjeros Dime qué banco te queda más cerca de todo Caribe Press, Popular, Banco Reservas Multicentro La Sireno El Jumbo Felicidades, ya ganaste Y mándame la dirección de tus casas Porque a tu hogar te vamos a llevar personal presionar la motocicleta De la que están ahí tú vas a elegir un color orista Más tarde. Y va a tomar un color también de la plama Esquelía De la 3 y un iPhone de los que están ahí Lo va a subrayar, lo va a marcar, lo va a rimbar a WhatsApp Y color a tu agrado Tienes que indicarme qué banco te queda más cerca en Mediasto Contesta en para que no te cancelen tu premio, ya ganaste. Ten privacidad, no le enseñé a nadie dónde te encuentras, en casa o elaborando. ¿Eres dominicano o extranjero? Contéstame con la verdad para saber cómo voy a elaborar con tu proceso de entrega más asegurable para depositarte el dinero al banco que elijas. Contéstame, Dios te bendiga. Y luego me mandan este video. No vamos a hacer es Es Dinela. Bueno, no lo voy a poner en el video y luego. Como debía ser, le respondí de esta manera. Dios le bendiga, Dios le bendiga. El banco que más cerca me queda es el banco de sangre. Ay, esto delincuente. Ay, Dios mío. Ya ganaste, ya ganaste, dice. Y rápido que dice, ya ganaste, ya ganaste. Y dame el número de tus casas, dice, bolón, varias casas. Y se oye los, los tigres en la fortaleza jugando dados hablando dios mío hola hola hola hola y saludos oh, a todos ya, ¿cómo a sí. las seis de la tarde Saludos. saludos no estaba villa estaba por ahí Estaba por ahí miren, miren esto de respuesta eh, póngalo en grande ahí pastor verdad en amplio exacto Miren lo que le hizo de respuesta le mandó como 200 imágenes de pepa la cerrita. <risa> Señores, mira, el que, no es to, el que no el que no es el que no ha sido eh, utilizado así en República Dominicana. No es dominicano. Realmente. ¿Eh? A, a mí me dijo, basta que baste con Carnesio", me dijo. A mí me pasó. Sí, ahí me dijo, Aló, buenas, saludos, basta que baste con Carnesio", y yo me iba a morir de la risa. <risa> ya ganaste. Sí, basta que baste con Carnesio, además tiene que depositar una envoltura y qué sé yo, ¿qué? Una vez, eh, eh, a mi mamá, mi mamá es eh, de la persona, sabe que ella es media tigera Tú ves, Magara la Madura, síguela en Instagram. Y la llamaron cuando estaban los blaverri y la tabla, han salido en los tiempo, y la llaman, ¡usted, felicidades! Usted ha sido eh, eh, feliz ganadora de una tabla y un blaveris. Solo tiene que mandar, eh, para poder recibir el premio, dos, eh, dos tarjetas de 500 en ese tiempo. Tres le mandó ella, dos, no, tres mil quinientos. Cuando es muy me llama, Yo estaba trabajando y me llamaban que no, que no sacamos, no, mami, eso que están estafando. pues ya me quitan mil <risa> quinientos. Señores, y esto <risa> sucede eh, eh, todo el tiempo con, con algunos reclusos que no hayan que hacer, tú sabes que el tiempo allá dentro es de oro y ellos no, pero él tiene que quitarle varias S que se le están escapando. Se están escapando muchas S. Sí. Tiene que leer más. Sí, tiene que leer más. Sí, sí. pagué este casas, sí. Ah, sí. Ah, sí. <risa> dijo él. casas. Inmediatamente. Inmediatamente. Lo conozcamos. Sí, inmediatamente, dijo él. A está el final. Claro, claro, no inmediatamente, usted ganó. Ya usted ganó. <risa> ¿Eh? uh -huh. El WhatsApp. Tiene que recibir el premio Bien, WhatsApp. Se va a escuchar que una gente fina hablando. No, no, y, co y cogen a Dios de instrumentos. Sí. Dios, Dios te bendiga, ganaste ya. Ganaste. <risa> <risa> no, señores, la gente está pende. Vamos a escuchar ahora el, este audio, este videito. Pónganlo en amplio y vamos a escuchar lo que dice. Este fue el video principal de la denuncia y vean cómo, le, cómo dice de verdad en la información. Todo, vamos a escuchar. Voy. Señores, miren, no, no, no, no. la modalidad, que no es nueva, ¿eh? Pero para que se cuiden de este numerito, miren, dale, Ru, dale. ¡Felicidades! Miren ahí, me mandan los cuartos, dije los premios, dije que, que, que eso es lo que están regalando, y mandan fotos de gente que no sé quién diablo es, que ganaron, estúpido, estúpidas, estúpido que, que hicieron fotos y se mandaron, miren, miren. Ay, Dios, cuánta gente imbécil. Toma la nota de voz, si quiero escucharla. Entonces, sí. escuchen esta bendición del cielo. Se bendiga, ya se bendiga, ahí te foto de la promoción Maggi Carmesios eh, siempre contesta mi nota de voz para más seguridad, no escriba porque cuando tú me escribes, tú me escribiste algo y todavía no me refleja en la computadora de la empresa de Maggi porque esto es una computadora con WhatsApp, Dios te bendiga notificaciones sin cámara o si no WhatsApp directo nada más va a comprar un sobre de sopas Maggi Dios te bendiga más una latica de leche evaporada carnesos, te va a tomar el selfie de representación en la foto, como la demás ganadora lo hicieron, que ya recibieron la que está en WhatsApp, que tuve ahí, los que están ahí. Una sopa magna carneso, envía tu foto. Tienes cinco minutos para que envíe la foto. tiene que indicarme luego, qué banco le queda más cerca en su Caribe Press, Banco Popular, Banco Reserva o Multicentro La Sirena para usted recibir. Dios le bendiga, qué banco. <risa> Después también Después que envíe la foto, eh, se le hará el depósito hacia el Banco Popular Reserva Caribe Promete, el Sandro, También tiene que mandarme la ubicación de la dirección de la casa por WhatsApp para el equipo de la mensajera y el chofer que van para allá a llevarte el, el iPhone y las plamas a los personales de tus casas con la dirección de la Para depositar a un banco más cerca que tenga, tiene que elegir el banco más cercano. ¿Sí? ¿Por qué no me contesta? Claro que sí, Cielo de Jesucristo. Con mucho gusto le mi la foto, pero. Carnación. <risa> Ni bien tú puedes decir la marca, tu tan... carnación. Es tan difícil. <risa> Señores. Eh, Saludos a los muchachos de S allá y, de allá. 725-0505. Eh, Opine con nosotros si usted <risa> ha sido <risa> estafado con el baste que baste con Carnestion. ¿Eh? Carnicio, porque el carnicio Carnicio, la, la magis. La magis Esas son marcas nuevas, tío. yo le digo, esas son marcas nuevas. Ella dice, Estamos hablando de una computadora con WhatsApp. <risa> <risa> wow, qué novedad, ¿eh? Qué novedad. Una computadora hey, con ya, WhatsApp. No, señor. No, eso, el que... ¿no? <risa> <risa> <risa> no, pero sin relajo y sin nada. Hay gente, obviamente, <risa> como yo, que saben que es y que uno le dice. Pero hay. Personas incluso mayores que están en manos WhatsApp que los pobres lo estafan y se dejan llevar. Por eso es bueno, como vino el muchacho a la vez, hablar un poco de la tecnología, orientá, de saber. Orientá. Porque incluso con los típicos mensajes de que reenvía este mensaje a tantos amigos y tú vas a recibir qué cosa. También comentar solo un link, que le diga cualquier cosa llamativa a una persona que no esté informada, pues llama la atención y se en este tipo de ya fechadoría y transas dentro el internet. Es un bobo, eh. los tigres están creativos, pero. Sí, pero se le hace. <ríe> esa ese, esa, sí, esa es. Esa es. Con con se le A mí me, me llaman, pero fue de claro. Y me pusieron un acento colombiano, venezolano. Ay, y el tipo empezó a hablar. Que yo le, le cerré. Yo dije, ¿ma? Este tigre me va a hacer pedir tiempo a mí. De, tendo y solo, ¿eh? ¿Qué dice de qué? Y yo me voy a ir, pero no, sentí, ¿no? pero no le cojo yo la llamada a la secretaria que trabaja en claro, le digo, hablamos ahorita, secretaria. <risa> Contrimos a una gente que me llame para y que y que porque ella no duran más de más de más de un minuto diciéndote algo. Pero no, el, el tipo. No, es una forma que no es, no es esto no es nuevo. Porque es, eh, a, a, hace mucho tiempo. <risa> Dios mío, eh. Señor, ¿eh? ¿Qué es lo que no, esto no, no es nuevo, no es nuevo. Entiendo ya que tienen su tiempo, pero sí. ya la gente sabe, ya la gente sabe lo que hace que ya se cura, porque que claro, la gente está clara de lo que esta persona hace. Hay muchos que caen, sí, sí, hay muchas personas que han caído en, en estas trampas incluso hasta cuando hay accidente averiguan el nombre de cualquiera que salga mucho de la casa uh -huh. y dicen fulano tuvo un accidente ahora uh -huh. tiene que mandar tanto porque esto que lo otro usted se vuelve loco y le dan ese número de cuenta y deposita todos los cuartos del mundo porque sabe que el tipo el tipo sale mucho sí. pero incluso uh, hubo una vez que me hizo mal el cuento a una señora del campo que la llamó y que mami que me pongo una recarga de tanto y ya juraba que era el hijo y fue de la misma cárcel y le dicen que hasta como unos dos mil y pico de pesos ella jurando que era el hijo de ella no que hay tigres que, que te imitan una voz mira eh, Juan Carlos Pichardo un verdugo en eso a, a Danilo y a, a Luis y, y hay gente que tiene tienen tienen ese talento de imitarte una voz igualita